Pero hay algo que mucha gente se pregunta Dani, yo no tengo ni un puñetero seguidor No sé ni cómo se suben historias en Instagram ¿Un real qué es eso? No sé, no, no sé de qué me estás hablando ¿Es posible hacer lanzamientos sin tener una comunidad? Que se lo digan a Orlando Orlando tiene un estudio de interiorismo De interiorismo Esto que se dedica a remodelar, casas y todo eso De interiorismo y le va muy bien econó económicamente, le va muy bien con el estudio, tiene muchos proyectos, le va genial. Pero buscaban una línea, una nueva línea de ingresos. Hace su lanzamiento sin tener apenas una comunidad. Creo que tenían 100 seguidores, 100 personas. Y serían pues gente que le conocía, familia, amigos, primos. Y en su primer lanzamiento, siguiendo la metodología... Factura 90.000 euros en cuatro días. O sea, es muy loco todo esto. 90.000 euros en cuatro días. Alguien que no tiene ni una puñetera idea sobre cómo hacer una comunidad. No tiene ni una comunidad. Joder, que no sabía ni cómo hacer un reel, ni cómo subir una historia. Así que no me vengas a decir que no tienes seguidores. O que no sabes cómo se manejan las redes sociales. Y como siempre, no me escuches a mí. Escúchalo de su boca. Nosotros nos dedicamos al interiorismo estratégico. Tenemos un estudio eh, que presta servicios de diseño interior para negocios. No teníamos redes, las redes eran de reciente creación. Creo recordar que partíamos de 100 o 200 seguidores en Instagram, es decir...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 ¿20.000 euros por día? 20, 20 sí, algo así. 20.000 euros por día, más o menos. 20.000 euros por día. Es que es muy loco. 20.000 euros por día. Y dirás, Dani, ¿pero cómo esto es posible que funcione sin tener una comunidad, sin tener redes? ¿Cómo es posible que esto funcione? Porque hay una metodología, hay un paso a paso que seguir. Y esto es como cuando vas a comprar un mueble IKEA. Te dan ahí todas las piezas descolocadas, pero tienes una hoja, un manual de instrucciones con un paso a paso que seguir. Paso uno, pues quita la caja. Paso dos, pon este con este. Paso tres, encájalo. Paso cuatro, pon el tornillo. Paso cinco. Y al principio, cuando lo ves desde fuera, digo: hacer un lanzamiento, cuántas cosas, es tal. Pero cuando tienes esas piezas agrupaditas y paso a paso, es inevitable que no te salga. Habrá gente que lo haga más rápido, habrá gente que lo haga más despacio, que le tome más tiempo, que era su negocio online, pero teniendo el paso a paso, si no desistes, es inevitable que no.